Bendice alma mía, a Yahvé, y todo mi ser su santo nombre. Alaba a Dios por todas las cosas, porque su misericordia es para siempre. Alaba a Yahvé, porque él es bueno, y por siempre su misericordia. Alaba a Dios de todos los dioses, porque para siempre es su misericordia. Más yo... Por la abundancia de su misericordia, estaré en su casa adorándolo en su santo templo. Bendito y alabado sea por siempre nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, amados hermanos y hermanas de Radio Renacer Internacional y a su emisora, Cristo rostro de luz y la escuela de santidad a su grandísima audiencia lluvias de bendiciones para todos le habla la hermana yolanda tejada les traigo un mensaje de salvación de parte de nuestro señor jesucristo que vive y está lleno de poder y vive en nuestros corazones bendito y alabado sea nuestro señor jesucristo Bendito eres, Señor. El tema de este mensaje es, ¿sabe usted qué significa misericordia? Antes de la lectura, le pido, amados hermanos, me acompañen a hacer una pequeña oración al Padre Celestial. Padre Celestial, papito lindo, mi Señor, el todo de nuestras vidas, te alabamos. Nuestras almas tienen sed de ti, amado Señor. Ya ve, papito lindo, alabaremos tu nombre, te bendeciremos tu nombre por siempre, porque tú eres el amor perfecto. Tú, tu amor es incondicional, lleno de misericordia y gracia. Amado Señor, papito lindo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, envía a tu santo espíritu, a limpiar, a cambiar nuestras mentes, nuestros corazones. Haznos dócil a tu divina voluntad. Enséñanos sin esperar nada a cambio. Trae la paz al, al mundo. Misericordia por el país de Ucrania, Padre. Trae la paz al corazón del presidente Putin. Llénanos de tu misericordia y tu gracia para que él pueda amar a su prójimo, Señor, y se termine la guerra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. La lectura de este mensaje se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 4 al 5, y Deuteronomio, capítulo 4 al 31. La santa palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Santa Palabra en Efesios capítulo 2, del 4 al 5, Pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y Deuteronomio capítulo 4, versículo 31 dice, Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo con tu padre, porque él es el Señor, tu Dios, un Dios misericordioso. Palabra de Dios, que alabamos Señor Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? La misericordia y la gracia son confundidas con frecuencia, mientras que los términos tienen significados similares. La gracia y la misericordia no son la misma. Veamos, amados hermanos. La misericordia es que Dios no nos castiga como lo merece nuestros pecados. No somos dignos, Él nos da el perdón de nuestro pecado solo por amor incondicional, porque Él nos ama desde antes de la creación y Él quiere recatar lo que se había perdido, la humanidad, el hombre, que somos tú y yo, amados hermanos. Y la gracia es la gracia que, que Dios nos bendice a pesar de que no lo merecemos. La misericordia de Dios representa al trato compasivo que se le da a una persona más allá de su mérito. En virtud de la expiación de Jesucristo, nuestro Padre Celestial, conoce todas nuestras debilidades y pecados. Él nos trata con misericordia al perdonar nuestros pecados y nos ayuda a regresar para morar en su presencia. La misericordia de Dios es eterna, por lo tanto, sin límite de tiempo, inmensa, sin límite de lugar y espacio, y también universal, sin límite de raza, nación, ni credo. Muchas, much, muchas veces nuestro pecado no... No impiden acercarnos a Dios, pero Dios siempre sale a buscarnos. Él sale a nuestro encuentro por amor. Desde antes de nacer, nosotros estábamos en la mente de Dios. Y en la mente de Dios, somos de Él. Y aunque el ser humano huya para no tener un encuentro con él, él siempre estará buscándonos y perdonándonos por su gran amor, por su misericordia y por su gracia. En el compendio del Catecismo Católico, según el Catecismo Católico, la gracia es el favor, el auxilio inmerecido que Dios da para, re, para responder a su llamado de su Hijo, que por medio del de sacrificio sarvítico, Dios nos hace hijo adoptivo para participar de la naturaleza divina y la vida eterna. Bendito y alabado sea, Señor. En la Iglesia Católica, la gracia se divide, gracia real y gracia santificante, ambas formas de gracia son vitales para la salvación del alma de cada católico. La gracia de Dios es fundamental para la salvación. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma el hombre no puede hacer nada. La salvación del alma no es porque soy buena persona o hago muchas obras de misericordia o cumplo con todos los sacramentos y todo el tiempo esté en la iglesia. Todo eso es bueno y necesario. Y como cristianos y, y seguidores de, de Jesucristo, solo nos salva la gracia. Y la misericordia de Dios por medio de, de un arrepentimiento sincero y un corazón humillado ante Dios, reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador. La gracia de Dios llega por el sacrificio que el Señor Jesús hizo por la humanidad, por ti, por mí y por el mundo entero. Amados hermanos, Dios es tan bueno que escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. La gracia de Dios no tiene límite y concede salvación para todo lo que se acercan a Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, bendito y alabado sea nuestro Señor. Amados hermanos y hermanas. Esto es la gran manifestación del amor de Dios hacia el hombre. Ha sido el don que no has brindado de su propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. Juan 3.35 Jesucristo es el rostro de la misericordia, el misterio de la fe cristiana. Jesucristo es la fuente de alegría, Sanidad y paz. Y todo católico cristiano tenemos que estar, es, tenemos que tener esta condición en el caminar con Cristo para, para nuestra salvación, porque Jesucristo es el tesoro más grande que podamos tener. En, Él es el mayor bien de nuestra vida. Él tiene que ser el todo de nuestra vida. Nada se hizo sin él y todo se hizo para él. Él es el rostro de Dios en la tierra. Él es nuestro Salvador. Y no lo digo yo, lo dice Juan 3:16. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por él. Los atributos de Dios son tan grandes. Los los atributos más importantes de Dios, Dios, Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es in, onipresente, onisciente, onipotente, onisarpiente. Dios es amor, Dios es justicia, amados hermanos. Quiero decirte que el amor de Dios, su misericordia sobrepasa la justicia porque Dios es compasivo, benevolente, Él no nos paga como lo merecemos, Él nos da la oportunidad de cambiar nuestras vidas, aunque esta vida ha tenido muchas debilidades o, o pecado más o, horrendo, Dios nos ama y su amor nos salva y nos transforma y nos da una vida nueva nuestro señor en nuestro señor jesucristo pero necesitamos entregarle el corazón arrepentido contrito y humillado reconociendo nuestra debilidad nuestra falta diario a jesucristo aceptándolo en nuestra vida como nuestro mayor bien y nuestro salvador bendito y alabado sea nuestro señor jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. No importa cuál grande ha sido tus fracasos, hermanos, tus debilidades o el crimen más grande que tú hayas hecho en el mundo. Te, el mundo te condena, la justicia del hombre te condena, pero Dios, la misericordia y la gracia de Dios te salvan. Dios te ama y te hace libre, libre, libre. Deja que la misericordia y la gracia de Dios te salven. Reconoce, Reconócelo a Él como tu única opción para tu salvación. Su amor es justo, no te condena. Él te salva y te hace libre. Y si el Hijo te libera, será totalmente libre. Déjate encontrar por el Señor Jesucristo. Abre tu corazón y déjalo entrar y tú verás la transformación de tu vida. El Señor es eternamente misericordioso. Déjate seducir por el amor de Dios. Él hace justicia a, aquellos, a quienes le honran. El Señor, su Dios, es compasivo, misericordioso. Si ustedes se vuelven a él, jamás no abandonará, jamás te abandonará, hermanos, amados hermanos. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor. Amados hermanos y hermanas, yo puedo testificar como el gran amor de Dios, su gracia y su misericordia, se ha manifestado en todos los días de mi vida, pero hay hechos y testimonios que tenemos que dar para glorificarlo a Él y darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. En el año 1974 me declararon clínicamente muerta debido a un embarazo con eclancia y preclancia. De la otra manera llamado frenesí, que se da antes y después del embarazo. Yo morí antes del parto. Yo morí cuando mi alma salió de mi cuerpo. Yo sentí como si un gran camión se aplatara y, y, se la, y a la misma vez se la llevara. Luego estaba en un túnel de una luz tan blanca y tan resplandeciente, con una blancura tan grande, tan bonita, tan brillante, que no he visto en este mundo. Supe que estaba enfrente de una presencia grande y divina. Supe que era Dios. En ese momento tan grande, sentí un amor tan grande por mis padres y no y, y, y no me, me había y yo no me había criado con mi padre, le supliqué a Dios que me devolviera la vida para trabajar para mi padre y allá en ese túnel de luz yo sentí un gran un grandísimo amor por ellos antes yo no quería la vida porque había perdido mis dos hijos, mis dos primeros hijos en, el, en un accidente de carro, el cual me produjo el, el morir en ese momento. Bendito y alabado sea, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre. Gracias, Señor, por la vida. Oh, santo eres. Yo no quería la vida porque había perdido mis dos primeros hijos en, en ese accidente de carro. Pero Dios, en su gran amor y su infinita misericordia me dio la vida de nuevo. Y pude cumplir con mi padre lo que le pedía al Señor. Y, y, y, y su voluntad era que yo tuviera dos ángeles en el cielo. Yo para los médicos ya no había, yo había perdido todas las posibilidades de tener hijos otra vez. Pero Dios en su misericordia y su gracia me dio dos hijos más. Mis tesoros, Noel y Francisco. También en el año 1998, Dios quitó un cáncer de ovario en una asamblea carismática en la Iglesia Santa Ángela Merici. Dios usó a mi querido diácono Felipe Sin. Toda la gloria y toda la honra es para mi Dios bendito y alabado sea mi Señor Jesús por mi Dios, por su gran amor y su gran misericordia que, que ha tenido conmigo. Yo no soy merecedora de nada. Nadie somos merecedores de nada, de nada. Dios nos ama y nos bendice, pero no somos merecedores todavía de nada, porque todavía tenemos muchas imperfecciones que tenemos que, que quitar, que tenemos que cumplir con nuestras vidas como cristianos limpiando. Limpiar es un proceso, es un proceso que tenemos que hacerlo a diario, amados hermanos. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Le pido que me acompañen a la oración final en el nombre de Jesucristo. Bendito y alabado sea, Padre Celestial. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu benevolencia. Porque aún siendo no merecedores de nada. Tú nos amas con infinito amor. Tú lo que nos amas es lo malo que hacemos, Padre. Pero te pedimos, Padre, tu misericordia, que envíe a cada instante de nuestras vidas tu Santo Espíritu, Señor, para que renueve nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para poder darte una vida. Una vida, una vida santa, como tú nos dices, sean santos como yo soy santo. Amado Señor, yo te pido, Padre, de la gloria por el mundo entero. Te pido, Señor, por todos los seres humanos, Señor. Te pido, Padre, que se pare la guerra en Ucrania, Señor. Te pido por toda aquella persona que ha muerto, Padre, y quizá no conocieron al Señor. Yo te pido, Padre de la gloria, por tu gran misericordia, que tu misericordia no tiene límite y que tu misericordia llegue a esos seres que se fueron sin ti, Padre, y tú puedas, Señor, recatarles, salvarles su alma, Padre. Yo te pido por lo que están en ese país, Señor, por lo que están en ese país, Señor, que todavía no se sabe qué va a parar la guerra, Padre. Yo te pido. Pido por tu gran misericordia, Señor, que entren en un acuerdo y que tú le llenes el corazón de amor al presidente Putin para que no le siga haciendo más daño a su prójimo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Usa a todos los presidentes, cámbiale su mente. Cámbiale sus corazones, Señor, que ellos vean y trabajen por el bien común de toda la humanidad, Señor, pero que no destruyan a la humanidad por el querer tener más, Padre. Oh, bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra salva te alaba, te glorifica, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por este día que tú me has regalado. Y gracias por la vida que me diste nueva en ti, Señor. Gracias, papito lindo. Mi alma te alaba y te bendice por siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Bendito eres, Señor. Gracias, amados hermanos, por la oportunidad que me han dado. Que Dios le dé un santo día lleno de ricas bendiciones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.